a dejar una cordial invitación a todas y a todos nosotros eh, va a ser eh, una exposición que se llama San Juan Maninaltepec una comunidad zapoteca frente a los fenómenos naturales que como ustedes eh, están informados desde septiembre eh, pasado pues eh, han eh, creado pues, un, un ambiente eh, sumamente eh, terrible eh, particularmente en las comunidades zapotecas desde, lo que nosotros podemos observar, lo que pasó en el Istmo eh, y obviamente también en otras eh, comunidades zapotecas esto se va a realizar en el Instituto Mora, es una exposición me imagino fotográfica, eh, que va a estar del 7 al 21 de marzo del 2018, de las 9 a las 18 horas la entrada es libre, eh, está ubicada junto al auditorio del Instituto Mora eh, esto es el Instituto Mora está ubicada en la plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Miscoac, Benito Juárez Ciudad de México eh, eh, la página del Instituto Mora es www.mora.edu.mx .er para los que estén interesados eh, la compañera nos dice que mañana a las 11 de la mañana en punto eh, va a haber una eh, presentación por parte de ellos y entonces están cordialmente invitados para que puedan eh, asistir, ojalá que también dentro de este seminario pues eh, tengamos otro tipo de, de participaciones, eh, asimismo también les informo que esta semana se viene desarrollando el, el segundo congreso de comunalidad en distintas sedes en Oaxaca, es un evento que se está transmitiendo en vivo, eh, ojalá ustedes puedan darse el tiempo, eh, me parece que es un es un evento sumamente interesante, eh, que ya tiene en su segunda edición, en, en la primera edición presentamos una, una, una pequeña contribución, y este año pues por la situación del seminario no hemos podido eh, presentarnos, pero me parece que ahí hay toda una eh, serie de, de discusiones sumamente interesantes, que tanto la, eh, eh, la intelectualidad del mundo indígena, representado por eh, Martínez Luna, como también asimismo eh, de Raquel Cosa, eh, la doctora que ha eh, eh, organizado este evento de una manera muy maravillosa y que ha, ha creado pues, eh, eh, un evento que ya es un evento bandera y que obviamente pues, eh, están cordialmente invitados a seguir las transmisiones y si no, pues también hacer el viaje a Oaxaca, creo que vale la pena eh, y se está viendo justamente de esto que está en el fondo de lo que estábamos viendo hoy que es la comunalidad, es decir, de cómo hay otra perspectiva de lo que puede ser el derecho otra perspectiva de la, una visión del mundo sumamente amplia, distinta a la que nosotros tenemos de lo que es la justicia y el derecho y que justamente desde ahí es en donde se están creando hoy por hoy, eh, como nos ilustrabas en, tus, eh, presenta, en tu presentación de cómo eh, la teoría ya no solo es generada por los sujetos epistémicamente privilegiados como han sido los mestizos sino ahora también desde el propio eh, el mundo eh, de los pueblos originarios se vienen gestando un aportes teóricos eh, sumamente valiosos y sumamente importantes eh, eh, que eh, obviamente eh, están enriqueciendo sumamente el debate, eh, particularmente en los grandes términos del pluralismo jurídico, de la autonomía, la autodeterminación de los pueblos, eh, la territorialidad, la comunalidad, en fin, los grandes temas hoy por hoy, eh, son justamente eh, los temas que han abordado los pueblos indígenas y obviamente también pues, el tema de Marichuy eh, está muy presente en el ambiente eh, político de México y que obviamente tiene muchos matices de los cuales pues, yo no voy a hacer mención aquí, no, no es mi tema, pero eh, les eh, vamos a hacer entrega a la maestra un diploma, junto con un fuerte aplauso a, a la maestra. Pues, eh, para que ponemos un cafecito que pues, si le pueden acercar a la profesora allá afuera, ¿verdad? En oscurito, ¿verdad? Para preguntarle a los libros. Pues eh, si hay uso o no hay uso.